Hola, muy buenas. Eh, en este vídeo vamos a estudiar el globo ocular. Eh, el, globo, el globo ocular eh, va a estar alojado en la órbita del cráneo. Sabemos que este estará acompañado de unos órganos anejos, como pueden ser el párpado, el aparato lacrimal y los músculos eh, oculares, que no van a ser motivo de estudio en este vídeo. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el ojo anatómicamente, ¿de acuerdo? Con lo cual empezaremos eh, por sus túnicas. Eh, la primera túnica que vamos a ir de exterior a interior, ¿vale? Entonces la primera túnica que vamos a observar, y la vamos a poner aquí de color verde, va a ser, eh, la pongo aquí, es una túnica fibrosa. Esta túnica fibrosa está compuesta eh, por la esclerótica y por la córnea. La eh, esclerótica en ella eh, es una capa blanca que recubre casi todo el, casi todo el globo ocular. Eh, en ella se van a insertar los músculos oculares. Luego eh, es una capa que es eh, opaca, eh, va a ser eh, vascular y luego eh, se va a continuar con, con otra... Con, con la córnea, que en este caso se trata de una capa avascular y transparente. La función de la córnea no es otra que funcionar como una potente lente, con lo cual me va a, a producir la refracción de la luz dentro de, de la cámara del ojo. Eh, la siguiente túnica que, que vamos a estudiar, y la pongo así, número 2, la siguiente túnica es la túnica vascular. Esta túnica vascular está compuesta, eh, pues como veis aquí, por lo que es la coroides, es esta parte de aquí, ¿vale? Luego tenemos una la que es la zona ciliar y el iris. Pongo así, coroides, zona ciliar y también tenéis el iris. La coroides, bueno, pues como podéis observar, es un tejido, está compuesto por tejido eh, vascular, tejido conectivo, eh, y sus funciones no ataque que la de nutrición, y como también tiene dentro de su composición tenemos una gran cantidad de melanina, va a producir la absorción de estas radiaciones que llegan. La zona ciliar no es otra cosa que un engrosamiento eh, de la túnica vascular, como os fijáis. Eh, además de tener vasos, nos vamos a encontrar con que, con que tiene eh, músculos, es una zona muscular también, ¿vale? Y eh, también va a tener una serie de procesos ciliares, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, las funciones que va a tener, pues, eh, va a ser la de producción del de humor acuoso y acomodación del cristalino, ¿de acuerdo? Ya veremos luego después lo que es lo que significa esta de acomodación del cristalino. Luego tenemos también otra eh, zona, que es el iris, que veis aquí, ¿de acuerdo? Eh, pues el iris... Además de tener, bueno, una capa muscular, vascular, eh, lo que sí también tiene es eh, cierta cantidad de melanina y eh, esta, en función de la cantidad de melanina que tenga el iris, ¿vale? nos vamos a encontrar con los distintos eh, o en los distintos colores que tienen los ojos, desde azules a oscuros, a negros, marrones. Eh... Algo que se me olvidaba del iris. Ah, la musculatura del iris va a estar controlada a través del sistema nervioso autónomo. Así, si eh, se estimula el sistema simpático, hablaremos de midriasis. Y si, eh, si se estimula el sistema parasimpático, lo que tendré será una miosis. <coughs> midriasis y miosis. Midriasis y miosis. ¿Qué va a ser? Bueno, pues la miosis. Es cuando yo tengo lo que es una pupila muy pequeña, ¿de acuerdo? Mientras que en la nidriasis yo tengo una dilatación pupilar. Fijaros aquí, ¿vale? Ya os lo pongo así, perfecto. Bien. Nidriasis y esto es una nitriosis. Eh, el iris también me va a producir eh, dentro del compartimento anterior, que es, este es el compartimento anterior. Vale, lo ponemos así, ¿vale? me va a dividir este compartimiento anterior eh, en dos cámaras. ¿vale? Eh, tenemos lo que va a ser, esta es, que no se ve nada bien, vamos a ver si lo cojo así, esta será la cámara anterior ¿vale? y luego tengo pues, una cámara posterior donde está alojado ¿vale? el eh, cristalino. Bien, ¿qué túnica me queda por último? Me va a quedar eh, una última túnica, volvemos al color verde y yo lo pongo aquí, que será el A3 y la voy a escribir aquí. Esta será la túnica nerviosa. Esta túnica nerviosa ¿vale? <coughs> esta es una capa de eh, neuronas, la vamos a denominar retina, ¿de acuerdo? Es esta capa que veis por aquí, amarilla. Tiene, eh, está formado por distintos estratos de eh, células, eh, por distintos estratos de neuronas. Eh, eh, tenemos dentro de estas neuronas, hay unas neuronas especializadas, denominadas fotorreceptores, que van a ser sensibles a la luz. Esta capa, esta retina, os pongo aquí retina, esta retina está compuesta por retina. Dos partes, una en un estrato pigmentado, que es el que está unido, veis aquí, este estrato pigmentado que está unido al, al coroides, y también tenemos un estrato cerebral, que es donde nos encontraremos con los fotorreceptores. Para que veáis una imagen de estos fotorreceptores de la retina, tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos esclerótica, este es el coroides, nos encontramos con las células pigmentales, lo que es el estrato pigmental, y luego tenemos un estrato Cerebral, en el cual nos vamos a encontrar con neuronas, ¿vale? conectadas por sinapsis y los fotorreceptores que tenéis aquí Bien Volvemos otra vez entonces a la anatomía del ojo para eh, hablar de los medios transparentes ¿vale? Los medios transparentes va a ser, hablamos de humor acuoso este compartimiento está compuesto por humor acuoso otro medio transparente es el cristalino sólido y luego tenemos un otro compartimiento que es el humor vitrio. El humor acuoso se va a producir, como hemos visto antes, dejamos a ver si los dibujo, ¿vale? Se va a producir aquí, en estos procesos filiales, ¿vale? Y eh, se va a reabsorber, veis aquí este, ¿Ve? lo que se denomina el ángulo, no pongan, hirido corneal. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, el humor acuoso, tendría que ser pondría por aquí vale y se reabsorbería ahí adentro bien el cristalino pasamos al cristalino el cristalino se trata de eh, una lente que veis convexa vale eh, está situado delante del humor acuoso y por detrás del iris está se fija a través de unos ligamentos, que los vamos a poner aquí, de estos. veis estos ligamentos, vale, va a estar ligados a través de estos ligamentos, que son los ligamentos suspensorios del cristalino, vale. o también se le va a denominar la zónula de cis, perdón, de cim. Eh, la curvatura del cristalino va a variar, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos, a, pues, lo vamos a poner aquí. Si yo quiero ver de lejos, ¿qué va a pasar? Si quiero ver de lejos, vamos a encontrarnos con una relajación muscular. ¿De acuerdo? Y por tanto, ¿qué va a pasar al cristalino? Disminuye su curvatura. Si yo quiero ver de cerca, ¿qué va a ver? Nos encontramos con una contracción muscular. Y, por tanto, aumenta la curvatura del cristalino. A este proceso es lo que le vamos a denominar nosotros acomodación. Acomodación. ¿De acuerdo? Y esta acomodación va a estar controlada por, qué? por el sistema nervioso vegetativo. Bien. Por tanto, lo único que nos queda dentro de los medios transparentes va a ser lo que el humor... Vitrio. Aquí os pongo cristalino para que nos enteremos. Y aquí tenemos el humor acuoso. Bien, pues el humor vitrio, como veis, podéis ver perfectamente aquí, se trata de una masa gelatinosa que ocupa las cuartas, quintas partes del eh, se caracteriza por su composición, que es muy parecida al humor acuoso, lo único que pasa es que está compuesto por fibras de colágeno y ácido hialurónico. ¿De acuerdo? Ah, sí, algo que se me olvidaba eh, en anatomía y que es importante eh, antes de cortar este vídeo, y es que esta zona de aquí es lo que vamos a denominar nosotros eh, papila. ¿De acuerdo? Que es, eh, no es de más que es el origen del nervio óptico. Se caracteriza porque esta es la papila. ¿no? Se caracteriza porque, porque no tiene, porque no tiene, eh, fotorreceptores, con lo cual no es sensible a la luz. Toda esta zona va a ser sensible a la luz, excepto la papila. Y luego después hay otra estructura, que es la voy a poner aquí, en este color, ¿vale? Que es esto que veis aquí, ¿vale? Que es lo que se, a esto se le denomina fobia central. Vale. Y esta fobia central eh, está relacionada con la, capa, con la, con la retina. Eh, habíamos visto que tenía un estrato eh, cerebral. Y Este estrato cerebral eh, lo que va a pasar es que no tiene eh, pues, eh, estratos de eh, neuronas. ¿De acuerdo? Por eso tenemos, esta, tenemos esta, esta fobia aquí. Cuando llega el, directamente la luz. ¿de acuerdo? Va a actuar directamente sobre los fotorreceptores. Bueno, creo que ya no me olvido de nada más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en el siguiente vídeo cómo se produce la fisiología de la visión en el cerebro. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos, hasta luego.